Si esto sigue, estas evasiones masivas se mantienen, ¿puede haber un impacto financiero para el tren subterráneo? No, porque hay que, hay que, hay que ponerlo en perspectiva, como digo. Yo sé que lo financiero no es lo más importante de Metro, pero, sea, pero, pero aplicándolo directamente. Van dos, tres días y van 3.500 personas. O sea, eh, cabros, esto no aprendió, No prendió. No, no, no, no son más choros. No, no... No se han ganado el apoyo de la población, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo. En verdad, la gente está en otra, la gente. El chileno es bastante más civilizado y yo lo único que he visto es un gran rechazo. Cabros, esto no aprendió. Cabros, esto no aprendió. No, no son más choros, no, no no se han ganado el apoyo de la población, eh, ni siquiera en Twitter, donde se supone que este tipo de movimientos tienen más apoyo, realmente hay tanto apoyo. En verdad, la, la, la gente está en otra. Cabros, esto no prendió. Get fucked!